Gracias Carolina y amables televidentes. Este día tengo conmigo un, una carpeta realmente de temas, pero creo que, que me supera por mucho las declaraciones de Castaño Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral, que tuvo a bien de asistir al desayuno del listín diario eh, junto a Fran ...Franjul, Frank, Frank quien aclaró un tema que yo he sido un crítico, ferviente... ...y ahora con estas declaraciones de Castaño Guzmán, me da más pesar y más terror... ...lo que sería o lo que será el arbitraje de unas elecciones que se suponen deben ser eh, diáfanas, seguras donde la ciudadanía tenga la oportunidad de expresión directa del voto. Pero fíjate algo, Carolina, le habíamos advertido que la política estaba permeando todo y el legislador como político pretendía a través de una ley simplemente tenerla, votarla, para tenerla. Pero no se consensuó realmente qué se quería. Porque lo que había era un plan de los partidos mayoritarios a la, a, la, a la procura de cercenar los demás partidos del sistema y colocarle una camisa de fuerza a todo esto. Pero ¿a dónde está mi, mi preocupación incono? Es que Castaño Guzmán en el día de ayer hace lo que nosotros advertíamos que no debía ser las abiertas, las primarias abiertas. ¿Por qué? Porque se supone que cada partido tiene una cantidad de militancia y se debe poner a prueba que esa militancia internamente y de forma privada, para poner un caso por el partido, pueda elegir a sus hombres y mujeres a los distintos cargos electivos y que cada partido haga lo propio. Pero se embarcaron en un plan porque el proyecto de Danilo y su grupo era abierta porque entendía, ya reconocían que a lo interno de su partido estaba mermando la popularidad y que hacia afuera tenía una proyección de gobernante, pero sobre todo basado en la publicidad pro, eh, progresiva y costosa de hacer creer que todo es color de rosa en el gobierno dominicano. Y se tenía la presunción de que esa publicidad creó una opinión pública favorable al presidente y eso le iba a bastar. Para ser el próximo candidato, sin importar constitución, sin importar nada. Pero Castaño Guzmán advierte, y oiganme esto: que a la vez que se va a poder votar todo el que está inscrito o reconocido en el padrón general de unos 7 millones y tanto de, de habilitados para votar, que tenga cédula, ¿verdad? Si tú votas. En estas primarias del PRM o PLD, son abiertas, la del PRD y la, y la, la, la del PLD, la del PRM fueron cerradas, perdón. Van a votar unos 1.295 personas. Pero, ¿qué carajo, qué carajo tan brillante se idealizó? burlar la constitución porque se ha dicho que son las abiertas, son inconstitucionales para el orden de los partidos que se refiere a algo muy particular de los partidos y cada partido las próximas elecciones producto de su militancia van a poder presentar al país quienes compiten pero qué dice Castaño Guzmán para ir al, al grano ah que son abiertas y podrá votar el universo en esas del día 10 al 27 de las primarias abiertas del PLD. Pero ojo, el que vaya y vote ahí, ¿no podrá votar en otros partidos? No es una locura, un ¿Sí? absurdo. ¿Para qué producir entonces por reglamento lo que la misma constitución ya previamente había votado con la ley de 85 de que era inconstitucional. Y vuelven y la arrastran solamente por un proyecto que ya fracasó, el proyecto danilista, en la forma que lo habían planteado de abierta porque entendían un, una, una, una legión de votantes fuera del partido que era descomunal supuestamente porque a Danilo lo engañaron, su propio grupo, haciendo creer que todavía la fórmula de Joao Santana de producir opinión pública favorable, constante, constante, constante, era verdad que tenía la popularidad que decía tener. No la tiene. No es cierto que la tengan. No se puede seguir como, como eh, ratoncito de laboratorio, producir cosas, en política cuando habemos personas con conciencia y con pensamiento y con ideales usted podrá pensar que tiene un grupo de absurdo hipnotizado eh, eh, un tiempo pero todo el tiempo es un absurdo entonces ¿para qué trastornar el orden constitucional en una ley que yo sé va a ser desmontada poco a poco cuando pudo haberse hecho a tiempo las modificaciones por el mismo organismo que la votó, que es el Congreso. No era más viable y menos trastornador. Primarias abiertas, ah mediante reglamento, le está diciendo a la gente que el que vaya a votar en las en la primarias abiertas, que tenemos todo, yo puedo ir a votar, tú puedes ir a votar, sí. ah, pero te van a limitar por vía de reglamentación, como se cruzan en el padrón, que tú lo hagas en tu partido. Porque eso era lo que se le estaba diciendo. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Buscar gente? Bueno, el mismo, el mismo Castaño Guzmán, que para mí se cayó del trono donde él estaba, desde que se vio que por el carguito, se supone que es algo libérrimo, que es, algo, que es un juez, habló de que no había marcha atrás favoreciendo al danilismo en ese caso y trastornar de esa forma es un absurdo, no valía la pena. Ahora se dan cuenta que por vía de reglamento están transformando lo que es la ley. Pues ese reglamento debe ser declarado inconstitucional también, porque está violentando lo que dice la norma, que es la ley que está por encima del reglamento, pero la misma ley es inconstitucional porque está por encima de la constitución que le dijo que no es posible, pero este es el país que, que, y esa es la ley que queríamos. No es la ley que queríamos, pero es la ley. Pues cojan ahí. Entonces, a todo esto, concluyendo ese tema, que Dios nos ampare y que el trastorno causado por una ley por tenerla y no porque sea la ley que organice, regule válidamente las elecciones de un país que se supone a esta fecha ya tiene una cierta madurez sobre procesos democráticos. ¿Sí o no? Pero estamos evolucionando porque las apetencias de grupo y la fórmula sentada en un sitio pasándosela a legisladores que no tienen la más mínima idea de qué es la ley y qué va a producir a futuro y cuáles son las consecuencias. Pero vuelvo y repito, qué bueno que exista la institución del Tribunal Constitucional para la constitucionalización del país, porque poco o mucho, bueno o malo, ha venido ejerciendo la labor de constitucionalidad en la evaluación de todas y cada una de estas normas y, la hemos ido, y las hemos ido identificando una a una y la han ido desmontando. Es una ley que hoy le faltan, de los artículos aprobados, le faltan alrededor de 8 o 10 que ya no tienen valor constitucional y son y fueron derogadas. Y estamos trabajando con esa misma ley que apenas se, se, se aprobó ahora. ¡Una locura! Solamente por los grupos políticos. Los intereses. Increíble. Entonces, yo le digo a Castaño Guzmán qué trastorno está causando a la democracia y al buen decir de la ley y el sentir del legislador, si son abiertas, no puede producir por vía de reglamento un aspecto de lo que debió ser la ley que fueran cerradas para que cada partido ejerciera en su interno la voluntad libérrima de sus miembros y que posterior lo que surgiera de ahí se expusiera al orden nacional. Y cada quien, como ciudadano, no importando que soy de la Fuerza Nacional Progresista, si en mi partido el candidato que me impongan <coughs> yo no lo favorezco, yo puedo fraccionar, será mi problema. Aunque en lo particular entiendo que siempre será el que mi partido disponga, a ese iremos a apoyar porque hay que tener disciplina, no transfugismo. Y en otro orden, y esperamos que se pueda entender esto que he acabado de denunciar y de, y de advertir, si ya ustedes hicieron la ley abierta y tiene la voz de la Junta Central Electoral de que podrán votar ahí los que están en el padrón oficial de la Junta Central Electoral que componen con cédula y votante 7 millones y tanto, que vote todo el mundo. Ahora, ponerle la retranca por vía de un reglamento de que el que quiso votar ahí porque ustedes hicieron un llamado abierto no pueda votar en otro, pues entonces ¿para qué vale la ley? ¿para qué vale eh, lo que ustedes han hecho? No tiene sentido. ¿Verdad que no? No, terrible. Entonces. Y, y recordar los debates y la situación interna del PLD en esos momentos de debate, si eran primarias o abiertas. Que ahora, en esa búsqueda de las abiertas, creyendo que afuera lo tienen, ¿qué ha sido de la reacción del pueblo frente a Gonzalo Castillo? Un candidato soso, que en principio, mientras era proyectado, tenía mayor proyección que cuando lo lanzaron. ¿Sí o no? Sí. Entonces, es que no es lo mismo aparentarlo y serlo, no es lo mismo. Y crea un trastorno hacia los delfines que se habían lanzado producto de que el danilismo hacía creer que lo que estaba haciendo era un trabajo para proyectar esa fábrica de presidente, sin que él se presentara nuevamente, pero creó... Dentro de su propio plan creó las expectativas de que iba a hablar, más de un año sin hablar. Y tuvo que hablar de golpe y por raso. Porque no es lo que tú piensas, aquí es hay una sociedad que está reaccionando. Y hay un entorno nacional como internacional que por más que quijamos ha traspasado las fronteras. Y este gobierno ha sido el más propenso a permitir que de otros litorales se nos esté dando fórmula. Porque en su momento le ha sido favorable el tener relaciones como con la administración Obama. Pero esa administración Obama le exigió que fuera atado para ellos dejar pasar la reforma del 15, fuera atado con una negociación de un programa GLTB y la política de género, que es lo que está reclamando el embajador o el antiguo embajador y su esposo, aquí en República Dominicana y todavía viven aquí, porque ellos esperan que le vayan dando respuesta a ese acuerdo. Y mira dónde estamos embarcados, en una confusión entre nosotros mismos, no nos ponemos de acuerdo. Claro que hay que decirle que no a la política de género y a lo que era el, la proyección del paraíso GLTB sin que esto, a lo individual y colectivo sea una forma de rechazo, jamás, jamás. Pero la política de Estado no puede estar sujeta a intereses particulares de minorías. Esa es mi visión. Y todos podemos convivir en una sociedad de Estado social democrático y de derecho. Que no le quepa la menor duda. Y vamos a defender ese Estado social democrático y de derecho. Nadie nos puede estirar a nosotros de no ser un demócrata. Porque lo que procuramos es que armonicemos cada quien en nuestros ámbitos sin que uno interfiera en otro y que los poderes del Estado no se atreen uno, como dice Carolina. Es lo que se ha producido aquí. Por eso están los trastornos.